En la Asamblea Nacional no hubo consenso el último viernes. Los votos no alcanzaron para aprobar, negar o archivar el proyecto de ley tributaria planteado por el Ejecutivo y ahora la ley entrará en vigor por la vía del Ministerio de la Ley o en otras palabras, el proyecto original pasará sin ningún cambio En el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se indica que cuando en el plazo de 30 días la Asamblea Nacional no apruebe modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Sin embargo, para el analista legislativo Pablo Santillán, la negativa de la Asamblea a la aprobación del proyecto fue evidente, por lo que el Ejecutivo no debería dar paso a la publicación del proyecto. Al haber 88 voluntades que dicen estar en contra, ¿cuál es la consecuencia de esa votación? Si la propuesta fue aprobar el proyecto y 88 dicen en contra, están negando. Porque no cabría nuevamente después de esta votación volver a votar y decir ahora votemos por negar, porque en el procedimiento parlamentario se llama votar siempre en positivo. No se puede llamar a decir, perdone pero va a parecer una broma. Los que estén a favor de decir no, digan sí, eso, eso no cabe. Opinión con la que coincide el analista jurídico Jofre Campaña, quien asegura que sería inconstitucional que el gobierno publique el proyecto en el registro oficial y explica por qué. Para que un proyecto de ley que es enviado por el presidente se publique, tiene que haber silencio de la Asamblea. En el caso concreto, cuando se plantea la moción de aprobación del proyecto de ley, la Asamblea se pronuncia y niega la moción. Al negar la moción, ese es el pronunciamiento claro y expreso de la Asamblea, de no aprobar el proyecto. Por tanto, no cabe bajo ninguna circunstancia que se piense que el proyecto puede ser aprobado. Para ambos expertos llama la atención la postura del bloque de UNES, pues esta bancada había expresado previamente su desacuerdo con el proyecto económico urgente. No obstante, la bancada del correísmo no votó por la moción de negar y archivar la ley. Y no quiero, hacer, no quiero hacer juicios de valor, ni, ni, ir, ni analizar si es que ha habido pactos por debajo de la mesa, porque esos pactos por debajo de la mesa siempre serán cuestionados. Los pactos de política deben ser sobre la mesa, de manera ¿verdad? transparente, si es que hay el interés de dar una solución al país. Y mire, algo muy claro, el juego político en el imaginario colectivo pasa porque esta decisión de lunes es porque se pactó con el gobierno para lograr la libertad de Jorge Glas Eso se escucha en todo lado. Entonces, yo creo que el país no está ya para ese tipo de interpretaciones. Sin embargo, el bloque de UNES optó por asegurar que el proyecto sí fue negado, aunque desde el análisis los expertos consideran incomprensible la actuación de la bancada, por lo que el costo político podría ser alto. Pero al final del día, la gran mayoría de los ecuatorianos vemos con estupor, absortos, eh, actuaciones que no tienen una explicación para nada racional ni para nada loca. Con la reforma tributaria el gobierno pretende recaudar 1.900 millones de dólares en dos años. Sin embargo, según el artículo 140 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla y derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Según los expertos, para activar este procedimiento es necesario la presentación de un proyecto que deberá pasar por un primer y segundo debate y aprobarse con la mayoría absoluta, es decir, con 70 votos. Todo el trámite para la modificación o derogatoria de la normativa, tal como lo establece la Ley de la Función Legislativa, podría tomar al menos tres meses. Una nueva cepa del COVID-19 se encuentra en el mundo. Se trata de la variante Omicron, detectada en Sudáfrica, la cual ha generado preocupación en la OMS, quienes la han catalogado como una variante de interés. Para el médico intensivista, el doctor Alberto Campodónico, es preocupante por la acumulación de mutaciones que posee, las cuales se habían detectado en otras cepas, pero no todas juntas en una misma variante. La delta, alrededor de 16 mutaciones. En este caso con la Omicron tiene alrededor de 32 mutaciones que le permiten que la llave para ingresar dentro de las células de nuestro organismo y en las puntas de las espículas, ya en la parte final de las espículas, eh, también hay mutaciones, alrededor de 10 mutaciones nuevas, antes en la Delta habían dos que le permiten adherirse a este, este virus, la nueva variante a las células. En total, tenemos alrededor de 50 nuevas mutaciones en esta, en esta variante Omicron. Otro aspecto que preocupa de esta nueva variante es la rapidez de su expansión, la cual afirma Campodónico se puede disminuir con la aceleración del proceso de vacunación. Nuestro país tiene el 67.1% vacunados. El avance de la vacunación en nuestro país es lo que logró frenar al avance de la, de la cepa delta los productores de las vacunas están evaluando la posibilidad de que esta nueva variante Omicron pueda saltar en cierto porcentaje lo que es la inmunidad de las vacunas, en especial la de Pfizer, la Moderna, la de AstraZeneca. Eh, pero en términos generales consideran que esta, esta variante como las anteriores sí tiene un grado de cobertura importante con las vacunas que están actualmente. Según los especialistas, la variante Omicron tiene síntomas inusuales tales como fatiga extrema, dolor articular, ritmo cardíaco acelerado y la temperatura muy alta sin perder el gusto ni el olfato. Evitar aglomeraciones, continuar con las medidas de bioseguridad y cumplir con el esquema de vacunación serán nuestras armas principales para poder combatir la expansión del virus del COVID-19. Estamos monitoreando permanentemente la situación, precautelando su salud y su seguridad. Frente a ello, y con el objetivo de seguir protegiendo a todos los ecuatorianos, en coordinación con el COE nacional, he dispuesto que se apliquen las siguientes medidas. Prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea la lista específica de países del África que serán publicados por las autoridades competentes. Segundo, la apertura de la frontera con nuestro vecino país de Colombia será por fases y la primera contempla el transporte internacional de mercadería, cumpliendo protocolos de bioseguridad según los acuerdos entre los ministerios de transporte de los dos países. Tercero, por su parte, todos los viajeros del resto del mundo, nacionales y extranjeros, deberán presentar su certificado de vacunación completo al ingresar al Ecuador, así como su prueba PCR con al menos 72 horas... El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, participó de forma virtual en la sesión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud. Esta es la segunda sesión de este tipo en la historia de la OMS y se lleva a cabo desde este 29 de noviembre hasta el próximo 1 de diciembre en Ginebra, Suiza. La oficina de vicepresidencia indicó que se discutirá un tema global en la agenda planificada, la prevención de emergencias sanitarias. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia claramente debilidades integrales y la fragilidad de los sistemas sanitarios a nivel mundial. El Ecuador apoya la negociación de un nuevo instrumento que facilite la coordinación, atención integral y oportuna a todas las latitudes en caso de emergencia. La OMS, en sus propias palabras, busca un acuerdo u otro instrumento internacional sobre preparación y respuesta ante una pandemia con miras al establecimiento de un proceso entre gobiernos para negociar dicha convención. En búsqueda de un mecanismo que permita responder estos retos de manera más articulada, oportuna, equitativa y con sentido profundo de humanidad. Damos... En este sentido, la bienvenida al consenso alcanzado para adoptar una decisión en esta reunión que de inicio a la negociación del instrumento internacional, por lo que nos es grato co -oficiarla. Los desafíos que enfrentamos hoy son impensables sin una acción colectiva global. Se espera que este convenio, especialmente de cara al alza de variantes de la COVID-19 y las acciones que se están tomando ya de forma global frente a la variante sudafricana Omicron, dé respuesta a cómo deben actuar otros países frente a las pandemias en temas de liderazgo, financiación y equidad que beneficien a todas las personas. El segundo mandatario lidera la coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, por el poder que le otorga un decreto ejecutivo emitido el pasado 24 de mayo.